Bienvenidas a esta segunda eh, mesa redonda eh, que tiene por nombre la interacción en el aula eh, y, la, y la dinamización centrado sobre todo en eh, titulaciones presenciales. Estuvimos ayer con una mesa redonda similar, eh, la que se enfocaba en titulaciones semipresenciales y ahora vamos a contar con, con la perspectiva eh, de, de, este, de este enfoque o cómo podemos motivar o cómo podemos favorecer la dinamización en el aula en estudiantes presenciales. Para ello eh, voy a presentar eh, a la mesa eh, por orden de proximidad. Tenemos eh, en primer lugar a Rebeca Martín Nieto. Rebeca es doctora en Ciencias de la Comunicación y máster en Neurodidáctica. Es profesora contratada doctor del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la URJC. Ha participado en diversos proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales. Eh, sus líneas de investigación giran alrededor del audio y de la relación de Internet con la infancia y la adolescencia, así como su aplicación en la innovación educativa. Forma parte de los grupos de investigación Solidar y Dar y sobre comunicación, sociedad y cultura. Y también en el grupo de innovación decente, CC Creatin In. Si algún grupo docente lo digo mal, <ríe> perdonadme porque las siglas eh, ya sabéis cómo son. Eh, en segundo lugar... Eh, contamos con la, con la presencia de Ruth Pinedo González. Eh, Ruth es profesora en la Universidad de Valladolid, es doctora en Psicología y profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid, donde desarrolla su labor investigadora en la integración educativa del enfoque del pensamiento. Es coordinadora del grupo de innovación docente PensatIC reconocido con la calificación de excelente por la Universidad de Valladolid y galardonado por el Premio de Innovación Educativa 2020 del Consejo Social de la Universidad. En la actualidad es directora del Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid, Virtua. En tercer lugar, tenemos, eh, contamos con la, con la participación del profesor Francisco Molina Rueda, ...que es eh, profesor titular de Universidad del Departamento de Fisioterapia... ...Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física... ...perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de esta, de esta universidad. Es vicedecano de Comunicación, Extensión y Vida Universitaria... ...y coordinador del Grupo de Innovación Docente en Enseñanza... ...del Movimiento Humano en Ciencias de la Salud, Moveduca. Y ya, por último, pero no menos, no menos importante... Tenemos a nuestra eh, compañera Lorena Rodríguez Calzada. Lorena es personal docente e investigador en esta, en esta universidad desde el año 2018 y doctoranda en informática educativa. Imparte clases de informática aplicada en diferentes grados, como Administración y Dirección de Empresas, Economía y Contabilidad y Finanzas. Graduada en Educación y está centrada ahora en la investigación de juegos serios para los eh, la investigación de juegos serios para los cambios de la motivación en la educación superior. Docente, también del curso de adopción de nuevas tecnologías en el ámbito empresarial, del Big Data a Blockchain en el centro Cuesa. Bueno, una vez leído un breve perfil, eh, contamos con un gran eh, cartel de profesores, docentes, eh, innovadores eh, y motivadores. Y sin más dilación, vamos a, vamos a comenzar. Hemos organizado esta... Eh, mesa redonda en, un bloque, en tres bloques eh, de preguntas. Las preguntas son muy similares, si estuvisteis ayer en la, en la mesa redonda que moderó Oriol sobre eh, titulaciones semipresenciales, eh, son similares con la idea de una vez que salgamos de esta, de esta mesa redonda pues, poder llevarnos una conclusión y poder también pensar eh, y, y ver qué, qué similitudes y qué diferencias podemos encontrar entre una y otra. Como digo, va a haber tres bloques de preguntas. Eh, cada uno de los ponentes vais a disponer de unos cuatro minutos. Si os paséis del tiempo, saco, os saco una tarjeta, eso es, eh, para indicaros que ya eh, tenéis que ir finalizando. Eh, no más de un minuto, por favor, ya sabéis cómo vamos con el tiempo. Eh, y nada, una vez... ...que cerremos cada uno de los bloques de preguntas, se harán unas breves conclusiones... ...y cuando finalicemos los tres bloques de, de, de preguntas que vamos a, a llevar a cabo... Eh, ...daremos el turno de palabra también pues, a, a, al resto de, de profesores, asistentes... ...que están tanto de manera presencial como de manera online. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues vamos a, vamos a comenzar. El primer bloque de, de preguntas... Eh, Consiste en lo siguiente, o, o pretende conocer lo siguiente. En primer lugar, ¿consideráis que el nivel de motivación de vuestro alumnado en titulaciones eh, presenciales es eh, bueno, malo, regular? ¿Cómo lo consideráis? Eh, si un, y si supone un reto, eh, motivar a vuestro estudiantado. ¿Cómo lo valoráis? Comenzamos por ti, en este caso, Rebeca. Pues, hola, buenos días. No sé si se me escucha. Okay. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias al Ciet por contar conmigo en esta mesa y también por, por el entusiasmo que ponen siempre en la organización de estas jornadas y que por lo que podemos ir viendo a lo largo de los años, pues es un éxito, ¿no? Y cada vez participan más profesores y yo creo que eso también redunda en, la, en el aprendizaje de nuestros alumnos. Eh, bueno, pues la pregunta tiene, tiene tela, ¿no? Eh, ¿Cómo consideras que es el nivel de, de motivación de nuestro alumnado en clases presenciales? Eh, a ver, la, yo creo que, que ha variado mucho desde antes de la pandemia hasta la actualidad, ¿no? En, en clase, yo tuve una experiencia, no sé si sabéis que, bueno, la, la Facultad de Ciencias de la Comunicación tuvo el año 2021, que en el resto de facultades estuvieron, o estuvisteis de manera híbrida, pues nosotros continuamos 100% online. Así que sí que hemos notado ahí un cambio muy grande, porque estuvimos el año del confinamiento, más el año siguiente, el curso siguiente, mejor dicho, eh, en online, ¿no? Así que el cambio que ha habido de del antes a, a la actualidad, pues creo que ha sido muy, muy grande. Eh, durante el confinamiento nos encontramos con un nivel de, de, de desmotivación brutal y, de hecho, en algunos de los cursos que, que, bueno, que tuve que impartir, ¿no? de, de mis asignaturas o las asignaturas que imparto, mejor dicho, eh, nos encontramos con que a mitad de cuatrimestre pues el grado de motivación era tan, tan bajo que no hacían ningún tipo de seguimiento de los materiales que dejábamos y estaban muy poco motivados. ¿no? Eh, en una de esas de esos momentos yo intenté conocer qué era lo que estaba ocurriendo. ¿no? no sabía si era desmotivación con el grado, con la titulación, con la asignatura, con la forma en la que impartía la asignatura. Y, bueno, pues a través de un formulario anónimo les pregunté, oye, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué, ¿Qué grado de motivación tenéis con el grado, con la titulación, con la asignatura y demás? Y um, dejamos fuera el formulario y nos pusimos a comentar y lo que me comentaron es, Rebeca, no, no se trata de, de, de nada con la asignatura, lo que nos ocurre es que estamos muy desmotivados Motivados porque tenemos lo peor ¿no? de, de la universidad, lo peor entre comillas, ¿no? eh, lo costoso de la universidad, los estudios, los exámenes, los trabajos, pero no tenemos la parte de experiencia universitaria y de, y de relaciones. ¿no? Ese salto de lo online a lo presencial en la asignatura que imparto, que es eminentemente práctica, pues, pues fue muy grande. Cuando llegamos al presencial, nos encontramos con que estaban eh, súper agradecidos con poder estar en los platos de televisión, en, las, en los estudios de radio, poder practicar eh, directamente con el material eh, profesional con el que van a trabajar después y el grado de motivación subió muchísimo. Al menos es la experiencia, la experiencia que yo tengo. Supone un reto. Eh, sigue suponiendo un reto, naturalmente, y más en la cultura snack, como dice Scolari, ¿no? de, de consumo eh, de contenido snack, todo a pequeños bocaditos, eh, bien empaquetado, ¿no? que, que nos entra fácilmente por la vista. Eh, bueno, pues Cuando tenemos que presentarles una lasaña o un puchero hecho a fuego lento y que hay que comer sentado y con cuchara y disfrutando, pues en los contenidos más densos de nuestras asignaturas, pues naturalmente que supone un reto. Eh, bueno, creo que, que, que estoy ya ahí en, en los cuatro minutos, eh, no me quiero eh, alargar mucho más, pero sí dejar esa idea de cuando estamos rodeados del consumo de contenidos a pequeños bocaditos, ¿qué ocurre cuando tenemos que profundizar en, en las partes de la asignatura que son más tediosas? ¿no? Y ahí es cuando tenemos que ver. Que ver, perdonad, de qué manera motivamos para que se sienten delante de la lasaña y la saboren, no, no se la coman ahí como demasiado rápido. Muy bien, muchas gracias por la comparación y la, la cultura snack interesante. Ahora le damos la, la palabra a Ruth, cuando quieras, Ruth. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy encantada de estar aquí hoy con con todos vosotros y vosotras, eh, más aún cuando creo que soy la única de la mesa que soy de fuera, entonces me sentí muy especial <ríe> <ríe> hoy. Eh, bueno, en cuanto a las preguntas del primer bloque, eh, bueno, mi contexto, porque creo que sí que el contexto puede influir, yo doy, mi docencia está en los grados de educación en la Universidad de Valladolid y en concreto suelo impartir docencia en un doble título que tenemos de infantil y primaria y de infantil. Entonces, claro, eh, los estudiantes que tenemos en el doble grado o en infantil suelen ser muy vocacionales. Entonces, eh, claro, es un contexto muy idílico, vamos a decirlo así, ¿no? porque ya vienen motivadillos de casa. Pero aún así, eh, la docencia presencial, eh, bueno, creo que… Es especialmente motivante para ellos el volver a las aulas. Es verdad que durante la, el confinamiento y luego la vuelta eh, han echado de menos mucho contacto y, y el, la interacción cercana. Eh, creo que además en un grado como educación, donde tienes que convivir y, y tienes que promover competencias que tienen que ser eh, con las personas… Eh, pues lo echaban de menos y la vuelta ha sido muy positiva y en ese sentido yo estoy muy contenta en, en estos dos últimos cursos. Pero aún así eh, sí que es cierto que, que no les, ha habido un cambio en, en nuestros estudiantes y, no, y lo que antes a lo mejor estaba funcionando ahora ya no funciona de la misma forma. Y creo que apostar por metodologías activas, que les mantenga activos, eh, y ahí tenemos una gran variedad. Eh, normalmente yo suelo apostar por aprendizaje cooperativo, enfoque basado en el pensamiento visible, eh, flip, flip classroom. Bueno, todas las que son metodologías que les hacen interactuar entre ellos y contigo como docente, creo que es eh, la vía más exitosa cuando queremos fomentar su motivación. Porque aunque al principio les cuesta, les gusta. Eh, compartir sus ideas. Cuando pierden ese miedo, eh, les gusta compartir sus ideas, les gusta discutir, les gusta dialogar, les gusta eh, saber tu opinión, que les hagas, que les escuches. Y entonces, eso solo puedes llevarlo a cabo con metodologías activas. Creo que me he ajustado sí. al tiempo. <risas> Muchas gracias, Ruth. Paco, cuando quieras. Bueno, yo creo que se si me escucha, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerte, José Luis, moderar la mesa, que, que nos hayas invitado, al la invitación por considerarme o considerarnos innovadores, que siempre es, bueno, pues un, un regalo, ¿no? Y, bueno, eh, yo en parte, bueno, hablo también un poco en, en, en el contexto en el que en el que me muevo, yo imparto... Eh, ...clase en el, en el grado de fisioterapia... ...y en, en, en máster relacionados principalmente con trastornos del movimiento... ...como neurocontrol motor, principalmente se centra ahí la docencia. Es verdad que eh, en Ciencias de la Salud, en la Facultad de Ciencias de la Salud... ...pues como estamos todos allí y todas las titulaciones allí... ...y nos conocemos bien, pues sabemos un poquito hablando entre, entre los compañeros... ...que muchos están aquí, pues cómo puede ser esa motivación en, en el aula. Bueno, yo personalmente creo... Que, y eso es una opinión personal, pero bueno, yo creo que las ciencias de la salud tiene algo bueno también, que es el tema de, de la motivación, lo que pasa, de la vocación. Lo que pasa es que creo que eso es un, un arma a veces de doble filo, ¿no? Es decir, la vocación a veces lleva a frustración muy rápido, porque rápidamente conoces un, un, un, un campo de trabajo que te parece súper atractivo, ¿no? Que tú tienes unas expectativas iniciales eh, muy buenas, y de golpe te encuentras con. ...con titulaciones que, bueno, eh, tienen su complejidad, eh, tienen una serie de competencias actitudinales muy importantes, ¿no?, como el, no solo hay que hacer, no solo hay que conocer conocimiento o destreza, sino que encima tienes que aprender a ser. Es decir, te tienes que sacar de ti mismo, tienes que aproximarte a, a un paciente que tenga alguna, alguna patología, tienes que salir de ti mismo en el, en, en, en el, en el sentido literal de, de, de darlo todo para, que, para tratar a esa persona... ...pero también, de alguna manera, para, para relacionarte con él, hablando, básicamente. Eso ya es un paso para, para un estudiante que, a veces, quizá cuando llega desde de el instituto... ...a primero, a segundo, todavía está un poquito ensimismado, metido, metido en sí mismo, eh, no sé. Y creo que eso le cuesta. También pienso que, que están inundados, ¿no?, de tareas, de actividades, de, de información, ¿no? Hay momentos en que dicen, madre mía, es que me llega por todos lados, llego a la universidad y, y tengo información por todos sitios, ¿no? Como que la coordinación en ese sentido entre nosotros eh, es importante. Aparte de ello… Aparte de, de, de nosotros, ¿no? Que le inundamos de mucha información, yo creo que el mundo nos inunda de mucha información. Estamos sobreestimulados, ¿no? Redes sociales, etcétera. Ellos mismos los ven en clase, que interaccionan muy rápido. Y conseguir que en clase se centren, se aílen y, y, y se centren en la clase e interaccionen entre ellos. Bueno, creo que creo que un, un reto a conseguir, quizás sea ese el reto, ¿no? Que disfruten de la clase, que se olviden de todo lo que pasa fuera de su aula y consigan de alguna manera interaccionar entre ellos, interaccionar con. ...con el docente, eso me parece un reto importante. Muy bien, muchas gracias de momento, vamos bien con los tiempos. Así que Lorena, cuando quieras. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros... Y, ...y sobre todo, pues yo me siento muy afortunada de estar hoy aquí... ...porque me considero pues una más y estar aquí hoy, pues para mí... pues ...es un privilegio, la verdad, así que gracias. Eh, en cuanto a la motivación de mis alumnos, eh, cuando empecé a dar clase, la verdad es que el alumnado eh, estaba como mm, eh, muy desmotivado, eh, no quería a lo mejor eh, hacer ejercicios nuevos, eh, trabajos, trabajos. Al final creo que sí que les gusta, lo que pasa es que sienten que están hasta arriba de trabajos. Y luego encima el problema que veo también es que todos los profesores no nos coordinamos y los trabajos les llegan. De la misma manera, por diferentes eh, asignaturas. Y eso, bueno, pues creo que también les desmotiva a ellos el hacer el mismo trabajo eh, para diferentes asignaturas, que es lo que ellos me han comentado. Cuando llegó la pandemia, eh, no les vi tan desmotivados como cuando estábamos en aprendizaje híbrido. Ahí es cuando sí que vi que ni iban... Bueno, los que estaban en casa es que directamente yo creo que ni estaban. O sea, era pues, eh, que estaban en, en Teams, pero... Entonces, yo dije, tengo que hacer algo. Eh, esto también lo planteé en la pandemia. Es cuando empecé a utilizar Google Lab. Eh, con esta herramienta interactiva, pues eh, el alumnado eh, tiene que estar al tanto porque le, la, le planteas una cuestión y tienen que estar eh, en clase. Y si no, ya ves qué alumno desde casa no te está siguiendo porque ni te contesta. Entonces, yo les llamaba la atención y ahí es cuando vi pues, que el alumnado pues, sentía más motivación por la forma en la que... Eh, ...pues daba la clase a lo mejor. Y luego en el aprendizaje híbrido... ...que ya es cuando vi pues, realmente el problema... ...es cuando empecé a utilizar otros recursos... ...como las metodologías activas... Eh, ...gamificación y, y demás... ...que ahí es cuando sí que noté... ...que el alumno se acercaba más a mí... ...y yo creo que esa es la, la verdadera motivación... ...cuando el alumno te siente cercano... ...y siente que puedes ser una más... ...y yo es lo que intento decirles a mis alumnos... ...que yo he estado en su lugar... ...y que yo me considero que aparte de ellos aprender de mí... ...o sea, aprender eh, cosas de mí, que yo aprendo sobre todo eh, cosas de ellos... ...y es lo que me parece fundamental. Muchas gracias a, a todas por, por este primer bloque. Yo eh, quisiera, pues, eh, también relacionándolo con lo que hemos estado viendo durante eh, esta semana... Eh, habéis comentado cosas realmente interesantes, ¿no? Comenzando con, con Rebeca, cuando hacía eh, mención a la cultura snack, ¿no? Que nos tienen que dar, o tenemos que dar a los estudiantes todo bien empaquetado para que lo coman poquito a poco. y eh, Esto se hablaba también en los grupos de, de innovación, en la sesión que, que llevamos a cabo el, el martes, sobre, sobre qué es innovación, eh, por qué innovar, y salió el tema de la motivación una vez más. Tema que Raquel, en la anterior eh, ponencia también ha mencionado y el punto importante es cómo buscamos esta motivación intrínseca. ¿no? Eh, Paco hablaba de la, ¿no? Hablado de salir de uno mismo, eh, precisamente es eh, bueno, buscar esta motivación intrínseca, porque salir de ti mismo eh, sin o, ¿no? pretendiendo de, no, pues quiero sacar ¿no? esa motivación extrínseca que sería tener un regalo, eh, uno pues me han mandado la nota eh, por esto, por lo otro, pero no por quiero ser un buen profesional y es un aspecto que en ocasiones puede, eh, puede frustrar bastante a los estudiantes. Yo creo que lo ha mencionado eh, bastante bien y luego hay otro aspecto eh, que también eh, lo han abordado de manera pues, significativa tanto Ruth como Lorena y es eh, que los alumnos, Quieren, ¿no? Quieren sentirnos en clase como si fuésemos uno más. Eh, tú comentabas, Ruth, que luego podremos, si hay alguien que tiene alguna, alguna cuestión, eh, que los estudiantes que vienen de educación vienen, vienen motivados. Bueno, tenemos, tenemos de todo, pero lo que sí que, lo que, sí que es cierto es que eh, ¿no? ellos... Igual que el resto, pero ellos que se van a centrar en la educación te ven como una especie de, de, de referente. Sí, que es verdad que el papel del profesor que siempre está encima de la tarima, el alumno en el otro lado, que está aprendiendo para ejercer una carrera relacionada con la docencia, pero que, que, que está viendo ¿no? cómo tengo que hacer un, un aprendizaje cooperativo, como tengo, pero lo estoy viendo en el papel, eh, es complicado. ¿no? Es complicado de, luego de, de asociar con esta eh, motivación intrínseca y con esta. Cultura más relacionada con vamos a hacer una lasaña, vamos a hacer un puchero. Y luego, bueno, por último también eh, aclarar, o como, como ha comentado eh, eh, Lorena, eh, incidir, pues bueno, de nuevo en la, en, la, en la empatía. Yo creo que también es un, es un valor que, que, bueno, pues en ocasiones eh, hablamos de motivación, hablamos de voy a desarrollar. ...un Club o voy a hacer esta técnica que es súper novedosa... ...pero nos olvidamos de ponernos a los... ...no solo a los estudiantes en el centro... ...sino a los docentes y a los estudiantes juntos, juntas en el centro. Yo creo que ese es un aspecto también eh, tremendamente importante... ...y que tenemos que, que tener en cuenta, ¿no? Siempre hablamos del estudiante en el centro para motivar... ...pero debemos estar ambos, estudiantes y docentes. Y bueno, no me enrollo más... ...y vamos al, al siguiente bloque de preguntas... Eh, que dice así, ¿en qué medida pensáis que la motivación por el aprendizaje depende del estudiante o del profesorado? Y en la parte correspondiente al profesorado, pues bueno, es interesante proponer estrategias que ayuden a favorecer la interacción y la dinamización en el aula. El propósito de esta, de esta mesa redonda. En este sentido, ¿qué aspectos consideráis cada uno de vosotros, de vosotras, clave para dinamizar vuestro aula?, eh, como hemos comenzado anteriormente por Rebeca, ahora empezamos por, por Lorena y, y vamos en el orden inverso, cuando quieras. Bueno, creo que me toca empezar con la, con la pregunta más difícil, que es que si depende, que en qué porcentaje ¿no? depende la motivación del alumno o, o del profesor. Eh, yo creo que por un igual, creo que es lo que más o menos vamos a decir todos, pero creo que, que por un igual porque… Eh, nosotros necesitamos darles todas las herramientas posibles para, para que estén a gusto, para que sientan que aprender eh, o saber hacer, que también es muy importante, eh, es lo que les espera en un futuro y creo que ellos también nos tienen que dar un feedback. Creo que necesitamos ver que el alumno está cómodo en clase, que quiere saber, que quiere... Eh, y que depende de ti en cierta medida, ¿no? Es decir, que aunque tú le des herramientas, él las utiliza de manera correcta. Porque si nosotros le damos eh, muchas herramientas novedosas o queremos eh, hacer muchas cosas en clase, pero luego no las utilizan, al final los que nos desmotivamos somos nosotros. Entonces, eh, que el alumno eh, sepa utilizarlas y te dé ese, ese feedback positivo, eh, que sientas que está a gusto, eso... Creo que corra cuenta de, del alumno y del profesor. Y luego nos preguntas eh, que, qué recursos utilizamos nosotros ¿no? para, para hacer que esta motivación esté un poco de nuestra mano. Eh, yo intento utilizar herramientas que les generen experiencias. Creo que es un aprendizaje, para mí, el más eh, enriquecedor. Y es cuando el alumno vive... ...esa experiencia que en un futuro pues, experimentará el día que tenga un trabajo... ...o, o en su vida eh, real de todos los días. Entonces, eh, bueno, utilizo... ...ahora estoy utilizando Skate Rooms en este caso... ...y he utilizado, eh, como me presentabas al principio, los juegos serios. Los, los eh, Serious Game. Eh, yo creo que si a todos os preguntamos aquí, por ejemplo... ...que sois alumnos. Poneros en lugar de que sois alumnos ahora... ...y llega una loca como yo en su día y os dice que vamos a jugar. Eh, mis alumnos no entendían nada. Pero si yo os pregunto a vosotros, eh, ¿jugaríais? Que levante la mano quien se animaría a probar el juego. Vale, hay gente que no. Eh, luego a lo mejor... Sí, muchos sí, pero ha habido gente que, que no se animaría. Entonces, luego sí que me gustaría pues a lo mejor conocer ¿no? el por qué no, que puede ser también uno de los motivos por los que el alumno que tengo en clase, alguno, no puedo decir que el 100% de todos mis alumnos estén súper motivados y quieran jugar, pues me gustaría saber el por qué no también muchas veces. Entonces, el decirles a los alumnos que vamos a jugar y que no vamos a hacer la parte práctica, mi asignatura es eminentemente práctica, yo doy ofimática. O sea, cuando viene el alumno a clase y te dice... Word, bah, yo sé hacerlo ya, ¿qué me vas a enseñar tú nuevo? Bueno, pues al final con juegos yo creo que se dan cuenta también de que no lo conocen todo y que van a aprender cosas nuevas de manera diferente. Porque aunque las metodologías activas estén muy de moda y si todos hablemos de ellas, pues es cierto que pocos profesores, por lo menos hace tres años cuando empecé yo, pues las ejecutaban en clase. Y eso es lo que yo creo que les llamaba la atención. Muchas gracias, Lorena. Paco, cuando quieras. Bueno, pues yo sí si estoy de acuerdo con Lorena quizá en esa, en esa interacción compartida entre… ...entre el profesor y el estudiante, lo que pasa que quizá al principio, ¿no? Esto es como lo del Espacio Europeo de Educación Superior y Aprendizaje... ...que al principio, ¿no? Lo que nos dicen que al principio nosotros el profesor es el que guía más y luego va tomando el protagonismo el estudiante... ...pues sería un poco igual, ¿no? Es decir, al principio de la mano, ¿no? Está el profesor ahí como más fomentando de alguna manera en, eh, la motivación... Eh, la participación y luego bueno pues a ver si el grupo se espabila no en un momento dado y consigue bien individualmente o bien en, en colectivo eh, pues bueno sí, motivarse y, y generar un buen clima de clase ¿no? yo eh, pienso personalmente que eso sería lo más lo, lo más difícil a mí a veces me da la sensación que uno de los problemas para que ellos generen un buen clima de clase, participen, eh, se diviertan, es cómo se llevan entre ellos. Porque es que luego ellos tienen fuera del aula una serie de relaciones que, que tú no, no conoces, no sé. Es decir, hay grupos que no se van bien y, y tú lo notas, que no hay una interacción buena... Eh, ...los mezcla y a lo mejor la, has cometido un error por mezclarlo porque resulta que han tenido un conflicto previo... ...no sé, es decir, hay una serie de cosas que hay veces que, no sé, a lo mejor a través de dinámicas... ...pues como la que hemos hecho anteriormente eh, con la ponente, pues puede ser de alguna manera una forma de que interaccionen... ...de que rompan el hielo entre ellos, de que a lo mejor conozcan a personas que nunca han conocido en la clase... ...y no sé, a lo mejor de esa manera entablezcan una nueva relación... Y de esa manera generar un clima de clase. Quizá ese sea la, la, el, el, el aspecto fundamental para que sea más fácil no acercarnos a ellos. Yo creo que también es fundamental que nos acerquemos a ellos. ¿no? Es decir, con el tema de las neuronas en el espejo, por ejemplo, si, si nos ven sonreír o, o nos ven amables o nos ven agradables, pues yo creo que de alguna manera suavizamos, flexibilizamos el, el ambiente no de forma que que bueno, pues ellos también no, no, no se establezca esa barrera, un cómo estás, o, es decir, no es nada innovador, la verdad, es decir, pero, pero muchas veces creo que, que el hecho de acercarse a, al, al grupo, es decir, ponerse un poco, no, no, no en, en, como amigo me refiero, no en plan colegio pero sí un poco más, más próximo como, como, como profesor, ¿no? como alguien que se acerca, que se humaniza, que se hace afable, que se hace amable, que se desenoja, ¿no?, que al fin y al cabo esa es la definición de humanizar, pues de alguna manera eh, se consiga, ¿no? Desde mi punto de vista, en, en el aula creo que es importante y además es algo que tendrán que hacer ellos en, en su trato personal en, en salud, tendrán que des, desenojarse, tendrán que ablandarse, tendrán que volverse amables y eso, bueno, pues si lo aprenden en clase no, no está mal. Eh... Tenía, ver, se me van viniendo ideas. <risa> bueno, eh, bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros. Depende de ambos la motivación, porque supongo que todos en nuestras experiencias como estudiantes o, o bueno, a lo largo de nuestra vida, ¿no? eh, tenemos ejemplos de estudiantes que nos vienen motivados con muchas ganas y a lo mejor es el docente el que les desmotiva. ¿no? Y, y luego nosotros como docentes pues tenemos que tener muy claro ¿no? que... ¿Qué tipo de clima, que decía Paco, que es fundamental el clima en el aula, eh, queremos promover? Creo que para motivar necesitamos, como docentes, unas habilidades personales que tenemos que intentar fomentar y, y visibilizar y practicar y poner en marcha, como puede ser esa cercanía, eh, ese estar pendiente de ellos, de, bueno, me preocupo por ti, por conocerte, por saber lo que te interesa por conocer lo que, quieres, lo que quieres saber, lo que quieres aprender en mi asignatura. Y luego, a partir de ahí, de su curiosidad, creo que es fundamental para que vengan motivados e ¿no? y, y intentar siempre eh, conectar nuestras clases con esas curiosidades que ellos tienen, esos eh, deseos de aprendizaje y que eso también vean una trascendencia en su futuro como, como profesionales. ¿No? para mí es fundamental trabajar con sus cuestiones, con sus preguntas, y luego conectar lo que aprendemos con lo que va a ser su trabajo en el aula, el día de mañana, en mi caso son futuros docentes. Eh, y luego también como una otra de las habilidades o de las características que a lo mejor es importante es la flexibilidad. Y yo de esto eh, creo que le daría mucha importancia ahora después de la pandemia, porque mm, no sé cuál es vuestra ...percepción con vuestros estudiantes... ...pero los míos, muchos lo han pasado muy mal... ...y siguen coleando problemas eh, de salud mental... ...más menos graves, más menos serios... Y, ...y claro, vienen con ellos a clase... ...con sus problemas de ansiedad y demás... ...entonces eh, tienes que ser flexible... ...porque si no el aula se convierte en otro ansiógeno... ¿no? ...en vez de un lugar donde debería ser eh, seguro para ellos... ...de poder hablar abiertamente... ...comentar cualquier idea que les surge... Y que tú puedas estar allí para, quizás no darles una respuesta única, pero sí fomentar por dónde pueden ir buscando esas respuestas. Porque, bueno, yo siempre les digo que ahora cada vez más el conocimiento no es absoluto. Tenemos muy poquitas verdades absolutas ya. Entonces, eh, para mí es el camino, ¿no? Lo que tenemos que disfrutar, de aprendiendo juntos. Y ese juntos, aprender juntos, creo que es lo que más motiva. Con, conmigo, en mi caso, como docente, pero entre ellos también. Y mmm, seguro que me dejaba que me traía apuntado, pero creo que más o menos por tiempo ya está. Si queréis desarrollar malas ideas, podéis hacerlo, que de tiempo me bastante bien. ¿de acuerdo? Vale. <risa> bueno, si no, bueno, luego charlamos más, ¿no? Eso. Redeta. Eh, bueno, estoy de acuerdo con, con, con la mayoría de las cosas que han comentado los compañeros, especialmente en el clima de aula, ¿no? eh, pero en cuanto a eh, dónde está la motivación del aprendizaje, si depende de los estudiantes o, o del profesorado, eh, naturalmente quien tiene que adquirir el aprendizaje son ellos, ¿no? así que ellos naturalmente tienen que, que estar motivados por aprender es verdad que en muchas ocasiones no vienen motivados de casa ¿no? y entonces es cuando quizá entra nuestro papel de motivadores en el aula, eh, pero creo que la responsabilidad es compartida. Depende de ellos, que al final son ellos los que tienen que prestar atención para poder poner en marcha la memoria de trabajo primero, la memoria a largo plazo después, como nos comentaba Raquel, y, y finalmente adquirir el aprendizaje. Y, y si, si nos falla esa motivación intrínseca, pues tenemos que provocarla ¿no? en el aula. Y ahí es donde viene nuestra responsabilidad. La sociedad ha dejado en nosotros la responsabilidad de, de comprobar que tienen los alumnos el conocimiento y las competencias que tienen que tener adquiridas para desarrollar la labor profesional que han decidido desarrollar, ¿no? Así que si no vienen motivados de casa o pierden la motivación por el camino, que también nos pasa, pues que seamos nosotros el, el modo de enganche ¿no? con esa motivación para que puedan adquirir el aprendizaje. Eh, ahora viene la segunda pregunta, ¿en qué medida nosotros estamos motivados?, ¿no? y entonces sí que me gustaría que, que imaginarais una viñeta que me encanta y que solo tiene el dibujo de una escoba, ¿no? El dibujo de una escoba, imaginad una viñeta con el dibujo de una escoba y una frase al lado que pone «¿En qué momento dejaste de pensar que era un caballo?» Pues esa es la cosa, ¿no? Si dejamos de engancharnos en lo que estamos trabajando, en lo que queremos transmitir, pues no nos motivamos, no estamos motivados, no podemos motivar. Así que yo creo que la responsabilidad es, es doble, pero también tenemos que buscar quién motiva al que debe motivar, ¿no?, quién, quién a la sal, ¿no?, pues eh, eh, esa es la, la dificultad. Pero yo creo que, que este tipo de jornadas y de encuentros y de compartir entre compañeros, pues, eh, pues motiva mucho, ¿no?, y, eh, conoces lo que hacen otros y dices, jo, pues, venga, me voy a animar a hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que al principio, cuando empecé a, a innovar en el aula, a hacer cosas distintas en el aula, yo era de las que decía, no, no, yo no voy a hacer eso, me parecen experimentos con los alumnos, ¿no? No voy a poner en marcha eso porque ahí si no aprenden, sale esa promoción y no ha aprendido nada o tal. ¿no? Y tenía ese miedo. Y sin embargo veía a compañeros que lo hacían y decía, jope, pues a lo mejor sí que merece la pena intentarlo, ¿no? Y cuando ves que lo intentas y que funciona, pues entonces es cuando ya te enganchas y ya pues, pues no puedes parar. Así que, bueno, creo que, que, la, que, que este tipo de de jornada, sí que, sí que es el, esa sal que nos falta a los que tenemos que motivar a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Eh, bueno, aquí para hacer un, un poco, también, unas, sacar unas conclusiones y hacer una reflexión, a mí me ha parecido muy interesante eh, lo que has comentado, Lorena, eh, relacionado con el feedback. ¿No? Y es que en ocasiones, no sé cómo lo veis, y luego eh, la idea es que podamos reflexionar entre todos y todas las que estamos aquí eh, y, en, y online. Pero a veces es como que los estudiantes pierden la, ¿no? la noción de por qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto, que puede pasar también con algunos profesores que deciden eh, hacer de su aula un... Eh, un experimento y se lanzan a, a desarrollar diferentes tipos de metodologías o sin tener en cuenta ese para qué, que también hablábamos el otro día en los, en los grupos de, de innovación. ¿no? Y a veces parece que el, el estudiante, cuando, cuando llega, o sea, esto por, por exceso puede ser de motivación, ¿no? cuando, cuando llega a clase… Eh, perdón la comparación, pero van a decir, esto es como el hormiguero, que, que llegas ahí y te, te ponen a hacer 20.000 cosas diferentes y no sabe, el, el invitado no sabe qué está haciendo ahí eh, y, y, y al final no sabe con lo que se queda. Entonces, esto de eh, que los estudiantes tengan claro lo que van a hacer, por qué se va a hacer de esta forma y para qué les va a servir, yo creo que es fundamental también pues, para eh, mejorar eh, la motivación, o por lo menos que digan, bueno, pues no tengo que estar siempre motivado, pero sé que esto no me motiva, <risa> eh, pero mi tolerancia a la frustración, bueno, la, la desarrollo y sé que esto va a ser importante para mi, para mi futuro. Eh, entonces, nada, era, era una reflexión eh, relacionada con el feedback, que resulta que es uno de los elementos que también motiva más a los, a los estudiantes. Cuando un profesor, una profesora... Eh, tiene ese seguimiento y le, le dice, bueno, has sacado, esta es la nota numérica que te corresponde, pero esto es lo que lo que has hecho bien, esto es lo que puedes mejorar, no la técnica esta que conocemos como la técnica del sándwich. Eh, eh, Coral Elizondo, una, una especialista, una eh, investigadora especialista en diseño universal para el aprendizaje, dice que eh, un feedback bien dado y, y, dan, y de manera procesual, eh, es más efectivo para la motivación que otra serie eh, de, de refuerzos que, que se pueden también dar en el aula, que es una de las, de las más eh, de las más motivantes. Luego, bueno, relacionando también otro aspecto positivo, otro aspecto que me ha llamado la atención, que también habéis abordado de manera transversal, ha sido el, de, el clima del aula. Es que Paco ha comentado una cosa muy interesante y es que eh, a veces ¿no? es como que descontextualizamos, estamos en el aula Nuestros estudiantes, igual también, ¿no? pensamos que ¿no? son estudiantes de, de 5 a 7 que me toca clase con ellos los lunes y los miércoles, y luego esos estudiantes desaparecen. Queremos hacer grupos, queremos ser innovadores, y hay veces que esas dinámicas no nos funcionan. Eh, teniendo en cuenta ¿no? que hay una, o tiene que haber una contextualización, o tenemos que saber qué ocurre también fuera del aula. Es difícil, pero, pero no sé, me ha llamado bastante la, la atención. Eh, de igual forma que cuando pues eso, hablamos de eh, contextualizar, eh, nos coordinamos con otros compañeros de, de nuestro área o en, en un mismo grado, eh, tenemos en cuenta que más allá de estos contenidos que son más eh, procedimentales o son más eh, ¿no? contenidos que son de saber eh, hacer o el propio saber, sino saber ser, si los estamos también desarrollando como forma también de, de motivar a los, a los estudiantes. Y ya, bueno, me voy a ir <ríe> cayendo, que si no yo también me pongo aquí, me pongo a hablar y más que moderar, pues creo que soy otro, otro más de la, de la mesa redonda. Yo, simplemente para, para finalizar, eh, diré que es muy importante, también como ha comentado Ruth, la, eh, el poder conectar con los intereses de los estudiantes. Eh, aquí hay docentes que están pues, un poco en, a favor y en contra en lo que se refiere a ¿tenemos que conocer lo que les gusta a nuestros estudiantes? Sí, no, yo creo personalmente que, que sí, aunque para nosotros supongo un esfuerzo de, de, de según vamos creciendo, no, pues eh, que van cambiando los intereses, eh, tenemos que siempre ajustarnos a los intereses de nuestros estudiantes, aunque los intereses no sean eh, o no puedan ser los más propicios ¿no? para, para determinado ámbito, pero eh, ahí lo tenemos. Y luego, bueno, por último eh, destacar el tienen que venir los estudiantes motivados de casa. Ayer lo decía Pérez, no decía eh, nosotros tenemos que configurarnos los docentes como eh, personas que crean experiencias de aprendizaje, no y esa palabra es muy bonita porque también la ha, comentado, la ha comentado Lorena, ¿no? de pasar de docentes a crear experiencias eh, de aprendizaje. ¿Tienen que venir los estudiantes motivados de casa? Esto también es un debate, eh, porque hay profesores que también opinan que sí, que tienen que venir motivados de casa. Y yo planteo también lo siguiente, ¿tenemos que venir los docentes motivados de casa? ¿Quién motiva también a los docentes? Es que se da ahí todo ese, ese conjunto que, que es difícil de, de disociar. Porque, bueno, entendemos que los estudiantes no vienen motivados de casa todos los días, eso es imposible, los docentes tampoco venimos motivados de casa todos los días, ¿cómo hacemos aquí? Bueno, esto lo dejo en el aire por si luego da lugar a, a, mayor, a mayor reflexión. Y bueno, y ya por último vamos a, a comenzar con el tercer bloque, eh, que de manera específica, ¿qué estrategias, ahora ya aterrizamos eh, al, al, al día a día en el aula?, ...ponéis en marcha para favorecer la dinamización en el aula presencial y qué aspectos positivos y negativos os habéis encontrado. Eh, como forma también pues de, de, de conocer qué, qué os ha funcionado, qué no nos ha funcionado, cómo podemos mejorar. ¿de acuerdo? Así que en esta ocasión vamos a comenzar por, por Ruth. Eh, toma la palabra cuando, cuando quieras. Bueno, voy a intentar ir conectando lo que he ido diciendo anteriormente para que ahora veamos lo que hago para ir consiguiendo un poco todo esto. Para mí es muy importante, por ejemplo, que siempre eh, en la línea de la clase invertida, de invertida perdón, pues que en, cal, en casa ellos hagan algo antes. Puede ser la visualización de un vídeo, puede ser la lectura, búsqueda de información, puede, o sea, cada, en cada sesión es diferente, eh, tiene que ser variado para que no se aburran. Entonces, ellos ya vienen con unos conocimientos previos al aula. Para mí eso es importante porque en el aula básicamente hacemos actividades en conjunto. ¿Qué hago para dinamizar el aula? Pues utilizo sobre todo bueno, el enfoque del pensamiento visible, antes lo mencioné, que es una de las líneas de trabajo en la que estoy desde hace ya tiempo y que es el, grupo de innovación, es el tema del grupo de innovación docente que dirijo. Eh, sobre todo utilizamos las estrategias de este marco. Entonces, utilizamos rutinas de pensamiento, eh, intentamos promover movimientos del pensamiento, además eh, en, al inicio de las asignaturas, dado que van a ser futuros docentes, mis estudiantes pues, les enseño, les explico lo que es la teoría del enfoque del, aprendiz del pensamiento visible. Entonces, eh, las rutinas de pensamiento, por ejemplo, eh, tienen, suelen estar conectadas con ese material que han trabajado previamente en, en casa y en el, en el aula lo hacemos siempre todo grupal el trabajo en casa suele ser más individual y en, clase, en casa en clase eh, grupal para que podamos interactuar, interactuar entre ellos. Eh, y luego hacemos siempre las rutinas eh, siguiendo estructuras cooperativas para que todo el mundo tenga una responsabilidad y una participación eh, activa. Y casi siempre tenemos al final unas, una parte como de asamblea, de compartir en el grupo, sobre todo las conclusiones principales que han surgido, esas conexiones con su futuro como profesionales, esas conexiones con su vida y luego... Eh, digamos que esto sería como el marco más metodológico, pero luego vamos ahí aderezando con tecnología, porque también la usamos en el aula. Y utilizo redes sociales, eh, es algo que les encanta, es que es su realidad, entonces no nos podemos evadir de ella. Y utilizo redes sociales, pero siempre con ese enfoque del pensamiento y de la comprensión detrás. Entonces, eh, pueden utilizar Twitter, Instagram, TikTok, lo que quieran. Eh, yo tengo perfiles en esas redes, los utilizo fundamentalmente para la docencia o la investigación y entonces me tienen que etiquetar en aquellas publicaciones que hacen y comparten y tienen que haber, en, esos, en sus publicaciones tiene que haber eh, o movimientos del pensamiento o una rutina o profundización, o sea, tiene que estar esa, esa no es simplemente, pues hoy en clase hemos hecho esto, no tiene que haber algo más. Entonces, al principio es como todo muy superficial, les cuesta, pero eh, introduje un cambio en los últimos años y pueden hacer, eh, las, el, sus publicaciones no son individuales, pueden hacer un perfil grupal, entonces eso les gusta, porque en parte por una, es algo anónimo, más anónimo, que luego sé quiénes son y ellos a veces ponen sus nombres, pero está detrás el grupo, entonces ya, aparte de que en el grupo Creo que las ideas fluyen más, es mucho más eh, creativo todo. Entonces, eh, al principio todo es un poco como más superficial, yo les suelo comentar, suelo... siempre les digo que les doy me gustas a todo para que sepan que les leo. Porque claro, si no les doy me gusta no saben que les leo, yo les leo siempre. Y luego retuiteo, comparto, comento, ya sí me apasiona. Entonces, claro, eso ya es como para saber que esto es un plus. Y luego hacemos cosas en clase, también juntos. Por ejemplo, pues una cosa que les encantó, y a mí también, la verdad, y triunfó mucho, estábamos haciendo una rutina sobre Piaget y Vygotsky, que los que son de educación <risa> entenderán que no es lo más apasionante del mundo, las teorías de, de Piaget y Vygotsky. Entonces, eh, hicimos un compara-contrasta con las teorías para que profundizasen en qué tenían de común, qué tenían de diferente, qué conclusiones sacábamos, y luego hicimos un reel en Instagram juntos. Porque encima el último día, antes de que teníamos un puente largo, allí la gente se quería ir para su casa. Entonces, bueno, eh, y, y bueno, primero prepararon el material que iban a grabar, al final la grabación fue en el aula, 10 minutos al final, tampoco fue mucho, pero la, la perspectiva de que íbamos a grabar un vídeo todos juntos... Con esa rutina, pues les gusta mucho, si la queréis ver está en mi Instagram, lo tengo ahí en favoritos, marcada. Y bueno, ahí la tecnología, pues si pones algún día eh, haces una nube de palabras con los resultados de una rutina de pensamiento o hacemos una nube de palabras como de palabras clave y luego con la nube de palabras hacemos algo. El, bueno, es el ir compaginando, yo digo, metodología con tecnología. Eh, últimamente eso me funciona bien. Pero siempre la metodología bien aterrizada. O sea, el docente no podemos ir como pollo sin cabeza, ¿no? Hoy algún un <ríe> No, ¿por qué haces ese cajot? Y bueno, esa es la línea más o menos de cosas que me han funcionado. Algo que no me ha funcionado y que he cambiado, por ejemplo, uso unas tarjetas de pensamiento que son los movimientos del pensamiento y se las doy en presencial. En, cuando estábamos en casa eh, confinados, se las enseñaba por la cámara o les daba elogios por el Teams pero en clase son unas tarjetas físicas que tengo y se las doy. Cuando alguien hace una pregunta, muy oh, buena pregunta, toma la tarjeta de buena pregunta, o si les a lo mejor muestro un gráfico con datos y lo tienen que interpretarlos, muy buena explicación, muy buena interpretación, les doy la tarjeta. Eso les encanta, al principio les daba puntos, lo gamificaba y eso generó muy mal rollo en clase, porque de hecho hubo quejas de que generaba mucha competitividad. Entonces, sigo dando las tarjetas, pero no sirven para más que les encanta que se las dé. Es como un refuerzo social y al final eso es más motivador a nivel intrínseco que extrínseco. Y, y poco más. Ya hasta aquí. Gracias, Ruth. Eh, Continuamos con Paco. No, Ruth, ¿cuál es el, el perfil para seguirte? ¿Lo has dicho? Uva visible en Twitter, arroba uva visible, uva de Universidad de Valladolid. Y visible, de pensamiento visible, vale. uva visible. Pues así ganamos unos cuantos seguidores. Bueno, en, en mi caso, así como estrategias que trato de, de utilizar... Bueno, nosotros, claro, en, en contextualizo aún más. En fisioterapia, en, en nuestro caso, es fisioterapia neurológica, es decir, rehabilitación del paciente con, con ictus, con, con demencias, con trastornos del movimiento. Por lo tanto, ellos tienen que ponerse. Es que, claro, es muy específico, tienen que hacer un role playing casi todo el rato, ¿no? Se trabajan por parejas y, y eso ya la clase se enfoca así. Por lo tanto, ya eh, inicialmente la clase es dinámica, ¿no? Porque porque, bueno, pues eso genera dinamismo. Lo que pasa es que siempre se ponen con, con, con el mismo, es decir, siempre. Es, es decir, es una cosa. Y, y yo también les digo, es que, por ejemplo, eh, mover a un paciente que tiene un ictus, pues si está delgadito, bien. Si es, es grandote, regular. Entonces, pues intento que hagan un intercambio de parejas. Es decir, así se lo digo. Ellos se lo toman, porque son adolescentes todavía casi, o están un poco en la del pavo, a, a qué bien, voy a conocer nueva gente. Entonces, bueno... Pues sí, que hagan un intercambio de parejas, que de alguna manera se pongan con otra persona, lo conozcan y, y, y bueno, no solo hagan la técnica o el procedimiento que vamos a hacer en ese momento, ¿no? sino que también le pregunten pues cómo está el, qué necesita para, para entrar en materia. no, Es decir, como para entrar en el contexto de lo que van a tratar o de lo que van a intervenir. Entonces, eso, de una manera, es lo que suelo trabajar en práctica. En teoría, es verdad que me cuesta muchas veces más por el tema de la cantidad de alumnos, que eso es una limitación a veces, porque tienes ahí un grupo muy grande y dices, bueno, a ver cómo lo organizo. Entonces, sí que intento pues que tengan el contenido antes a través de vídeos y píldoras y ...intentar ahí distribuirlos en grupo y, y, y sobre todo trabajar con casos clínicos que tengan que resolver en ese momento. El problema de las píldoras, que yo me encuentro con ellas, pues es verdad que yo al principio me enrollaba bastante, eh, alargaba mucho... ...entonces eran píldoras largas, lo cual creo que el problema era mío. Entonces luego intenté acortar para que lo visualizaran, para que vinieran con, con la píldora pues, más vista pero me, me, me, me sigue costando, me sigue resultando difícil. Muchas veces cuando les pregunto me dicen no, es que hay que meterse en el aula virtual y estamos no sé qué. Yo digo, vamos a ver, es decir, entras en el aula virtual, estáis todo el día dentro del aula virtual, es decir, es una cosa bastante sencilla. Pero no sé, parece que están acostumbrados a ver vídeos y a, y a escuchar podcasts en las aplicaciones de su móvil eh, o cosas así que también se pueden meter por, por el móvil. Pero como, no sé, tienen hábitos que a veces les cuesta cambiar, eh, tienen esa facilidad de entrar en una red social como Twitter o como Instagram y, y ahí lo ven rápido. Y, y luego eh, parece que entran en algo nuevo y les cuesta. ¿no? Entonces, eso a veces me, me lo encuentro como limitación, pero ahí estoy haciendo hincapié en que, en que por lo menos antes lo, lo vean. Eh, trato de, con el tema de los casos clínicos, emocionar un poco, ¿no? es decir, tocarles la fibra sensible también, ¿no? de alguna forma para que, ...pongan los pies en la tierra y, y, no sé, a veces con casos clínicos con una música posterior ahí detrás que les sensibilice... ...a veces juego un poco con ello y, bueno, de esa manera entran en la parte, como siempre digo, humana del trato con, del trato con el paciente... Por supuesto que se muevan mucho, que eso lo comentaba con una compañera también, eh, con Cristina, que efectivamente que se muevan porque a veces llega un momento en que en que llevas ahí un buen rato hablando y dices, madre mía, están totalmente, totalmente perdidos, que eso lo notas cuando ya te has desconectado de ellos y, y en ese momento pues hay que romper algo. Y bueno, a mí me gusta particularmente mucho dibujar. Entonces, eh, y me gusta mucho el tema de, de las tecnologías y llevarlo también a, a tecnologías eh, un poco transversales. Tengo compañeros maravillosos con las tecnologías, Paco Gómez Esquer, arroba pasión por la anatomía, que lo hace muy bien. Yo soy investigaficio, te estoy utilizando para decir el mío, pero bueno. Pero bueno, en, el caso de, en ese caso, pues a mí me gusta mucho dibujar y intento que las presentaciones de alguna manera tengan dibujos propios, también con el tema de publicación abierto, pues así son míos y no coloco imágenes de otras personas y creo que eso a veces les divierte un poco. Ahora, eh, así como estrategia, en uno de los proyectos de, de innovación docente, pues intenté pe pedí uno, y que es sobre todo sobre dibujo, en el que ellos tienen como actividad que, que ilustrar eh, trastornos del movimiento, bien en un contexto de evaluación o bien en un contexto de tratamiento. No sé cómo lo harán, no sé que, si me encontraré algún artista, pero lo pueden hacer con cómic, lo pueden hacer con, con, con dibujo más serio, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer electrónico, incluso les permití eh, fotografía o collage. Luego la idea es hacer una exposición y que hagan un debate entre ellos para ver qué, qué les gusta más. Entonces, bueno, eso es una de las estrategias que he utilizado, que no sé cómo resultará porque estoy en ello. Y básicamente básicamente eso. bien. ¿Quieres continuar, Lorena? Adelante. Eh, bueno, me voy a remontar un poco a la pregunta que hemos tocado anterior, ¿vale? Solo porque me quedo un apunte por hacer. Y, y es que eh, yo, por ejemplo, también quería contar que yo a mis alumnos nunca les obligo a ir a clase. Yo creo que yo siempre les digo, son de primero, normalmente son de primero, segundo a veces, pero les digo que yo creo que ya son adultos para saber si quieren venir o no y la verdad es que me resulta bastante bien. Porque la obligación, desde luego, creo que no es motivación. Eh, entonces, yo lo primero que les digo de los primeros días, si no es el primero, el día de la presentación, no estáis obligados a venir. La cafetería está cerca. Podéis ir a jugar a las cartas, a lo que queráis, pero a molestar, no. Eh, a mí me resulta efectivo. ¿vale? Yo conozco profesores, además, hablando con ellos, que me han dicho no. Yo les obligo a venir a clase porque tienen que venir a clase. Bueno, esa es mi... Estrategia, no, digamos así. Y luego tampoco les eh, prohíbo la utilización del móvil. A ver, no les digo que, que estén con él, pero les digo que si necesitan el móvil sacarlo en algún momento, eh, mandar un WhatsApp, eh, salir a hacer una llamada, lógicamente no lo van a hacer en clase, lo pueden hacer, eh, porque lo mismo, creo que si les prohíbes algo lo van a hacer más. ¿no? Al final, pues como todos, cuando te prohíben es cuando más te gusta, pues lo haces. Entonces, eh, quería dejar ese, esa pizquita que me había quedado antes. Y bueno, ya os he comentado lo, las estrategias eh, que utilizo. Eh, aparte de, de los skate rooms y de los juegos serios, eh, también utilizamos con mi compañero Rubén, que está por ahí arriba, eh, una experiencia eh, de role-playing, que luego comentará él. Y esta a mí me gusta mucho. Eh, creo que darles participación a ellos y que ellos se sientan en tu lugar, porque ellos al final lo que hacemos es una exposición donde ellos se califican a, ellos, a sus compañeros, ¿no? pues eso les, eh, les atrae, les gusta eh, y les hace sentir, como vamos a decirlo así, poderosos, ¿no? por así decirlo, no sé. Entonces, yo estoy ahí abajo y ellos están aquí arriba, que eso también, el cambio de papeles, intercambio de papeles, eh, gusta eh, difícil, eh, o sea, aspectos negativos del role-playing, vamos a decir. Eh, la poca coordinación que existe con otros profesores y la dificultad de encontrar un aula como es esta. Yo siempre suelo pedir este aula. Les gusta el micrófono, les gusta la pantalla grande y eso le, el, el verse así a todos eh, escalonadamente, pues también... Entonces, usar ese tipo de espacios es también un poco lo que reclamo. Ayer, ayer en las jornadas me, me tocó el, la palabra de recursos espaciales y yo dije que una de las preguntas era cómo conocer los recursos espaciales que tenemos en, en la universidad. De hecho, no sé si en Mostoles existe un aula donde las sillas sean movibles. Quiero decir, me gustaría que esto… A lo mejor sí existe y yo no lo conozco, ¿eh? eh pues… Me dijeran dónde puedo encontrar ese tipo de espacios, porque si, si no, pues ya tienes que moverte, preguntar, correo, no sé qué. Entonces, bueno, que estuviera, que seguramente, no lo sé, alguien luego me puede decir dónde poder encontrarlos, ¿vale? Pero me resulta difícil. Eh, con, los, con los skate rooms, yo no los hago de forma online. Los hago aquí, todos, en físico, con sus cajas, sus candados, sus pruebas les cierro la puerta con una llave, con una cadena, ¿vale? Entonces, eso pues también les gusta. Y les divido en dos aulas, o dos, tres, las que necesite. ¿Aspecto negativo? El número de alumnos, lo que, lo que ha dicho él. Ayer, de hecho, una profesora decía que tenía 170 alumnos en clase. Es imposible. Directamente es que ni me planteo hacer un room con 170 alumnos. Yo tengo en una asignatura 13, eso es un regalo. 13 13 sí. Eso es un regalo. Y yo les digo, sois mis conejitos de indias. O sea, yo experimento con ellos todo. Son el primer grupo con el que hago todo, porque si no me resulta con un grupo pequeño, imagínate con uno grande. Y luego en otro grupo, si tengo 40 y algo, entonces lo que hacemos es como, al final dura una hora, pues una hora en dos aulas y la otra hora en otros dos aulas y, bueno, pues de esa manera… Y aspecto negativo que quiero dejar claro, por si a alguien le, le beneficia, es el tiempo que empleamos los docentes para hacer todas estas cosas. Para mí, a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta perder el tiempo en mi casa. Yo no consigo perder el tiempo, a mí eh, me divierte, yo creo que más que a ellos. Yo me disfrazo, para el juego me disfracé, eh, me he disfrazado de medio zombie, me he puesto un filtro como si estuviera en el espacio. Esto me ha llevado tiempo, pero luego era un vídeo de un minuto, les ha encantado. Me decían, ¿eres tú? Sí, soy yo. Y eso a ellos les hace llegar a ti. Entonces, eh, el aspecto negativo, podríamos decir, aparte del tiempo, es... Yo ahora mismo estoy haciendo el doctorado, que lo has dicho, que era doctoranda, yo tengo las cinco asignaturas, o sea, no tengo tiempo. ...pero lo saco de donde pueda... ...entonces para mí eso es el aspecto más negativo que hay... El, ...la falta de tiempo... ...que tengo que dar mis clases... ...tengo que ejecutar todas estas cosas... ...que son fuera... ¿vale? ...pero para mí pues como digo siempre... ...lo más positivo, más positivo es... ...que el alumno siente... ...que eres uno más... El, ...y yo he comprobado... ...que a través de estos recursos... ...de estas metodologías que hago... ...el alumno me escribe... Me pregunta, se acerca a mí y me comenta sus problemas. Problemas que yo no le puedo resolver. Es que este profesor no viene a clase. Ya, pues yo te escucho, pero no te puedo resolver el problema. Y creo que eso, el que, el que los alumnos confíen en ti, pues al final yo me quedo con eso. Ya no con la calificación, que sea mayor, menor, sino aparte que el aprendizaje sea significativo, que el alumno confíe en ti, la confianza que puedas darle. Muchas gracias, Lorena. Por último, Rebeca. Eh, bueno, yo, después de la charla de Raquel, pues, o la conferencia de Raquel, pues, yo es que estoy muy en la línea de la neuro, o sea, que, que lo que suelo hacer en clase para, para seleccionar estrategias que podamos poner en marcha para dinamizar, pues, están muy en la línea de la neurodidáctica. Eh, empiezo el curso creando o, o comentándoles las expectativas que tengo sobre ellos. ¿no? Lo que decía Hati, que está en el primer lugar, pues, pues empiezo así y le pedí permiso a un alumno que hizo un trabajo fin de grado maravilloso con un reportaje sobre financiación cinematográfica que parece una cosa... Súper aburrida, ¿no? Y, y se lo pongo a los alumnos el primer día de clase sin decirles que es un alumno o que es un antiguo alumno y, y me dicen, se quedan todos alucinados, deseando seguir escuchando el reportaje que dura como 25 minutos y les pongo los tres primeros, ¿no? Y, y les digo, bueno, ¿qué qué os ha parecido? ¿no? Pues nos parece fantástico. Bueno, pues esto lo ha hecho un alumno que estaba el año pasado ahí como vosotros, ¿no? las expectativas que tengo de vosotros son estas, son que, que podáis llegar a hacer eso cuando acabe la asignatura. ¿no? Empiezo así el curso, creando expectativas ¿no? o, o haciéndoles saber que yo tengo unas expectativas altas eh, respecto a lo que ellos pueden sacar del curso. ¿no? Y luego, ya durante el trabajo de, de clase, pues pues sigo con, con Neuro, euro, ¿no? trabajando en bloques pequeños, eh, no no eh, potenciando la cultura snack, pero sí rompiendo de vez en cuando, ¿no? Ahí... Eh, bueno, investigadores que dicen que la atención se mantiene durante muy poco tiempo. De hecho, hay muchos que ahora mismo no están atendiendo. Están aquí o en su casa escuchándonos y no están atendiendo, ¿no? Porque la atención se desconecta. Eh, hay, hay estudios que dicen en 10 minutos, o sea que ya no sé dónde estarán algunos. Eh, entonces, hay que romper de vez en cuando, ¿no? Romper, pues nos ponemos a, a, a movernos o, o a pensar, o pues eh, esa ruptura de clase, de no dar la clase magistral constantemente, ¿no? Eh, hablar uno mismo, pues que ellos participen de diferentes maneras. Pues lanzando preguntas, eh, sobre todo preguntas bien hechas, no vale cualquier pregunta para que me respondan exactamente lo que yo quiero que me respondan, sino que genere reflexión, eh, pues puede ser una estrategia lanzando algún tipo de, de, de interacción a través de la tecnología. Ya pues, el Book Lab o el Cajut, pues nos puede servir eh, muy bien para hacer esto. Eh, también soy consciente del, del principio este de, de primacía recencia eso de que los primeros minutos de clase y los últimos minutos de clase tienen la atención muy alta y entonces utilizo esos primeros minutos para repasar el contenido que hemos dado anteriormente en clase eh, o, o a través del aula virtual, eh, repasar cuáles son las cosas que están a, a, asentadas y cuáles son las que, tienen, en las que tienen dificultades y también utilizo esos primeros minutos para enganchar, eso que decía Raquel del principio de clase utiliza algo que les enganche mucho. Pues esos primeros minutos eh, lo utilizo para eso y también los últimos, ¿no? Los últimos minutos a menudo es para, bueno, pues nada, que os recuerdo que tenéis que leer el aula virtual. Bueno, a lo mejor lo que tenemos que hacer es lanzarles un reto para la próxima clase o eh, lanzarles una pregunta o decirles durante la clase de hoy eh, he lanzado un gazapo a ver si alguien, después de repasar los apuntes, el próximo día me dice cuál ha sido, ¿no? O algo similar que… ...genere ahí expectativas para la próxima clase, ¿no? o sea, el principio de primacía-recencia, eso de los cinco minutos del principio y del final, ahí me funciona bien. Eh, crear confianza, que habéis comentado, ¿no? Crear confianza con el alumnado, a lo mejor no para que nos cuenten sus problemas personales, pero sí para que sea... Para para que no tengan dificultades o miedos para decirnos eh, qué cosas eh, pues no han entendido o qué cosas no les están funcionando, porque en algunos momentos damos por hecho que las cosas que hacemos funcionan y resulta que pasa el tiempo y nos damos cuenta de que no han funcionado en absoluto. ¿no? A lo mejor durante el proceso podríamos haber cambiado algo. Así que esa confianza sí que me parece importante. Eh, por otro lado, eh, trabajo a menudo también... No solo en grado, sobre todo en máster, eh, el tema de la eh, metacognición. ¿no? El pensar, el hacerles pensar qué han aprendido, cómo lo han aprendido y para qué les puede servir en el futuro. ¿Qué he aprendido durante esta clase o durante este, o durante este eh, bloque de la asignatura? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? Pues lo he aprendido interactuando con otros, lo he aprendido investigando, lo he aprendido cuando he hecho una entrevista a no sé quién, porque me lo he hablado en primera persona cómo lo he aprendido eh, y, y después, ¿para qué me puede servir en el futuro? ¿Para qué me puede servir? Pues para relacionarlo con esta otra asignatura, para profundizar más en esta parte, para pensar en esto como un futuro profesional, que a lo mejor ni siquiera me había planteado, ¿no? eh, Bueno, ¿qué he aprendido, cómo y para qué me puede servir en el futuro? Y, um, y bueno, dificultades... Eh, bueno, una cosa que, que se me olvidaba antes de las dificultades, eh, el contacto con la realidad. El contacto con, con la realidad de, de asimilación de lo que me enseñan y, y poder ponerlo en práctica de alguna manera. ¿no? Eh, aprendizaje basado en proyectos, me funciona muy bien en clase. Eh, el APS me funciona maravillosamente en clase. El otro día lo comentaba también en el, en el grupo de, de, del martes. Eh, que, que, me funciona, ...que funciona muy bien y, de hecho, crea um, algunas, eh, algunas cuestiones que no he conseguido con otro tipo de, de metodologías, que es, por ejemplo, la responsabilidad propia del alumno, el asumir que tiene una responsabilidad respecto a un tercero, a una asociación, una organización, una empresa, lo que sea... Eh, en el caso de la APS, pues una ONG o una asociación probablemente. Eh, y ellos son conscientes de la responsabilidad que tienen y del rigor que necesita su trabajo para que eso eh, se lleve a cabo. ¿no? Eso me ha funcionado muy bien y el APS, eh, lo comentaba el otro día, eso no lo he conseguido con otras metodologías. Y luego, respecto a las eh, limitaciones, y no me quiero enrollar mucho. Eh, eh, por un lado, lo que decía antes de la cultura snack. Que, que la atención es muy breve y estamos en cosas muy pequeñitas y nos falta pues, asentar ahí, eh, que se sienten delante del puchero. Eso me parece una de las dificultades mayores que, eh, que tenemos, y, porque la, la atención, como la paciencia, es limitada. Así que eso es, me parece como lo más, lo más dificultoso, aparte del tiempo que dedicamos, la relativa, no sé qué, todo eso, que efectivamente la atención me parece que es una cuestión que es cultural ya y que tenemos que lidiar con ella en las aulas. Muchas gracias. Eh, de aquí voy a hacer solo un brevísimo resumen. Me quedo con tres aspectos. Eh, involucrar al estudiante para que aprenda, referentes que sepan que pueden hacerlo, eso motiva, eh, y por último, eh, crear expectativas. ¿no? Las expectativas. A mí cuando hablabais de expectativas se me venía a la cabeza el, el famoso efecto Pygmalion. ¿no? Todo lo que nosotros pensamos de nuestros estudiantes a priori, estos prejuicios que tenemos, pueden influ, influir para bien o influir para mal. Así que, así que nada, no me enrollo más. Vamos a, a dar ahora el turno de, de palabra. Nos quedan diez minutos eh, para plantear cuestiones tanto aquí como online. Eh, empezamos, si queréis, por, por aquí, por presencial. Gracias. Hola, eh, perdona, no me acuerdo tu nombre, eh, de Valladolid, que has venido? <risa> Ruth, sí. Ruth. Eh, me ha llamado mucho la atención eh, cuando hablabas del pensamiento visible y no tengo muy claro en qué consiste. Si no, me lo puedes explicar un poquito mejor, <risa> gracias. Es un enfoque, no es una metodología, es un enfoque que trata de fomentar una cultura de pensamiento en el aula, entonces. Eh, a grandes rasgos, eh, el docente debe de fomentar una serie de fuerzas culturales que normalmente están presentes en el aula, pero si el docente es consciente de ellas y las fomenta, pues mejor. Como son, por ejemplo, una es eh, utilizar rutinas de pensamiento, dar tiempo para pensar, ser un buen modelo eh, de pensamiento, o sea, que el docente sea, eh, pues reflexione en alto y sepa visibilizar sus ideas y su forma de aprender y pensar… Por ejemplo, las expectativas, que comentaba eh, la compañera, eh, visibilizar las expectativas que tenemos de nuestros estudiantes, eh, dar buenas oportunidades para pensar. Buenas oportunidades tiene mucho que ver con la metodología que utilizamos, ¿no? generar oportunidades para que nuestros estudiantes puedan pensar. Eh, la interacción, por eso es muy importante la interacción, la participación eh, y el ambiente. Crear un buen ambiente donde puedas pensar eh, ...compartir esas ideas, visibilizarlas y el docente debe promover todo esto y valorarlo y reforzarlo. Esos a grandes rasgos eh, lo que es el enfoque del pensamiento visible. Luego, eh, dentro de las fuerzas culturales, por ejemplo, una de las más estudiadas son las rutinas de pensamiento... ...y es la más conocida, las rutinas de pensamiento. Hay varios libros con diferentes rutinas, pero a mí las rutinas me gustan mucho y las utilizo mucho... ...pero me parece que el potencial que tienen el resto de fuerzas culturales en el aula... Es, es mayor. No sé si te he contestado. Sale ahora un MOOC, ya aprovecho. <risa> Hicimos hace, pues en 2020, justo antes de la pandemia, elaboramos un MOOC sobre pensamiento visible para la docencia. Y ahora estamos con la, final, la difusión. En redes sociales lo, lo compartiré en breve, en cuanto tenga tiempo. Porque... <risa> Entonces ahí podéis profundizar, es así, es sencillito, es un MOOC de poca exigencia. Vale, buenas. Yo quería preguntar una cosita. Bueno, quería responder a una pregunta que ha hecho Lorena, que era, ¿por qué no jugáis? En base a mi experiencia, y es mi experiencia y por lo tanto puede ser anecdótica, ¿no? Pero eh, yo me he encontrado en algunas pruebas de, digamos, de prácticas motivadoras o prácticas in innovadoras, como el eh, aprendizaje basado en problemas, que es que los estudiantes mejores les sacas de su zona de confort y por lo tanto huyen totalmente de este tipo de experiencias entonces lo que yo quería preguntaros aunque obviamente ya más o menos hemos hablado de qué cosas se podrían hacer es cómo a esos estudiantes que normalmente muchas veces se les abandona porque claro, como van a salir solos porque son los mejores y, y al final van a tirar perfectamente cómo se puede conseguir motivar a que esos estudiantes salgan de su zona de confort y, y digamos utilicen la metodología que les estamos montando para que, para que aprendan más gracias Contesto yo. Hollingheimer la pregunta. Eh, yo eh, bueno caso real he tenido uno, vale. Además un alumno muy bueno que debe estar haciendo eh, encima alguna cosilla con la universidad, o sea que es muy involucra, muy involucrado en todo. Eh, le propuse retos. O sea, se lo propuse como un reto. Cuando yo creo que a un buen alumno le propones un reto, pues se lo toma más en serio. Entonces, es lo que yo hice. Porque cuando dije el, el hacer el juego, su contestación fue... Bueno, voy a aclarar. Les dije que íbamos a hacer un juego que se llamaba La invasión y que iban a luchar. Vale, Es que él se lo tomó muy en serio lo de luchar. Eh, un bando con otro. Y me dijo que... Que eso creaba un ambiente, eh, bueno, eh, que no era muy bueno en clase, ¿vale? Claro, yo le aclaré que no luchábamos de verdad, que era a base de una serie de preguntas. Entonces, yo me, me dijo que él no quería jugar. Yo, les, yo siempre les doy la opción de no jugar, nunca obligo a nadie, ya os digo que no os obligo a nada. Y dijo que no, que él no jugaba. Y yo le dije que bueno, que él, si él no quería jugar, pues me parecía bien. Entonces, yo le planteé, pues eso, como reto, si me ayudaba hacer el juego, a elaborar las preguntas con sus compañeros y me dijo que vale. Y como se anima todo, se animó. A mí me funcionó de esta manera. Igual me podía haber dicho que, que tampoco quería y ahí pues no sé lo que hubiera hecho. Pero es lo que yo, lo que yo hice. ¿Alguien más puede contestarle también, si quieres? A ver, en, en Teams, eh, José Ángel Zúñiga eh, pregunta, todos hemos sido estudiantes, ¿pensáis que el alumnado de hoy en día está más motivado de lo que podíamos estar la mayoría de nosotros o nuestros compañeros de clase, aun cuando hoy estamos utilizando numerosas herramientas para intentar motivarles que hasta hace no mucho no se empleaban en las aulas tal y como conocemos hoy en día? Bueno, yo qui quiero pensar que sí están más motivados, no sé, pienso en positivo, <risa> creo, creo que sí, es decir, bueno, pues hay mucho más medios, mucha más, hay mucha más diversidad, no sé, yo recuerdo cuando era estudiante y creo que me aburría más, es decir, creo que ahora mmm, te puedes divertir más, eh, no sé, Creo, sinceramente creo que sí, creo que ahora mismo… Pues, a lo mejor hay momentos que se frustran, que se desmotivan, pero no, yo creo que ahora mismo yo creo que tienen más motivación porque los medios han cambiado, la formación también que tenemos los profesores ha cambiado, ellos también eh, eh, tienen otra idea eh, distinta, creo que poco a poco van adquiriendo un rol diferente en el que pueden participar más… Así que yo creo que el medio es diferente, el contexto es diferente y, y definitivamente creo que sí están más motivados. Tendría que hacer un retrospectivo, un estudio, pero, pero así personalmente creo que sí. Yo quiero discrepar un poco lo que ha dicho. No sé si vas a decir algo. Eh, yo quiero decir que creo que depende de la época, porque en la época, voy a decir así, por mi edad, ¿vale? de nuestros padres... Eh, es que el hacer una, un grado, una carrera en ese caso, es que era todo. Entonces, depende. O sea, que, a mi edad, pues sí, ahora están más motivados. Pero en, la de, en otra época, en la edad de mis padres, eh, es que había gente de pie en el aula. O sea, si eso no es motivación, el llegar a clase y que todo el aula esté lleno y que no haya sitio para sentarse y aún así sigas la clase de pie, yo estoy segura de que si ahora los alumnos vienen a clase y no hay sitio, es que se van. Por muy innovador que seas, ¿eh? creo. Creo, o sea, lo siento, pero discrepo en esa parte porque eh, creo que antes se tomaba muy en serio porque era un esfuerzo muy grande que ahora creo que muchas veces le digo, consideráis un grado una continuación del bachillerato y una obligación que a lo mejor traéis de vuestras casas y no es así. Sí, yo también dudo, ¿no? Eh, también me hace falta el estudio <risa> comparativo. Eh, pero estaba pensando eh, si tenía que ver también con las, con las expectativas que los alumnos tienen puestos, puestas en, en los estudios que realizan, ¿no? Que a lo mejor lo que esperan de la universidad pues no es lo que luego se encuentran, no lo sé. Eh, creo que tiene que ver con eso que dice Lorena del de, de esfuerzo que se hacía antes por, por llegar a la universidad y también creo que ahora tiene que ver con, con esas expectativas, ¿no? de lo que esperan de la universidad. Eh, seguro que lo hemos oído en muchas ocasiones, ¿no? No es esto lo que me esperaba de la universidad, yo creía que esto era otra cosa, ¿no? No sé si, si también va por ahí el hecho de estar desmotivados, no sé, teníamos que hacer ese estudio, oye, hay que proponerle un y más de. No sé si nos da No sé si nos da tiempo a más preguntas. ¿Una más? ¿Hay alguna más? Hay una otra en el, en el chat de Teams. Bueno, se han estado debatiendo por aquí un poquito sobre la exigencia de los profesores a raíz de, de lo que se ha comentado, de lo de la obligación de asistir a clase, bueno, si se les tiene que exigir para luego prepararles para el mundo laboral. Se ha estado debatiendo aquí un poco también en, en el chat. Y Diego Luis dice, ¿cómo podemos en paralelo a esta ayuda al alumnado convertirnos en una docencia exigence, exigente y que el alumnado salga bien preparado y maduro? ¿Podemos proteger también al docente exigente, sobre todo en primeros cursos, de manera que ello nos ayude a los docentes posteriores? Bueno, es que yo creo que la innovación y la exigencia no están reñidos, ¿no? O sea, se puede ser muy innovador y muy exigente. ¿no? De hecho, bueno, pues nos pasa, ¿no? Eh... Que, quiero decir que, que una cosa no quita la otra, que, que se puede ser innovador y exigente y si eres muy innovador en la forma de hacer las cosas y, y luego exiges a tus alumnos que el aprendizaje eh, se haya asimilado, pues, pues ya está. Quiero decir que, yo, no sé, que me sorprende porque, porque parece que si eres divertido o haces un gamificas o tal, parece que relajas la evaluación y, y no tiene por qué ser así, ¿no? En ocasiones lo es, ¿eh? y, y reconozco que, que es verdad que en ocasiones puede pasar, pero que no tiene por qué. Que podemos ir exigiendo el mismo nivel de competencias al alumnado utilizando metodologías activas. Vamos, es mi punto de vista. Muy bien, pues ya vamos, vamos en hora. Así que eh, muchas gracias. Por haber participado con y por aceptar la invitación eh, de estar hoy aquí con nosotros. Y eh, ahora, una vez cerremos esta mesa redonda, creo que toca descanso, eh, así que eh, así que no se me olvide tampoco. Eh, vamos a proyectar la, la encuesta eh, y, por supuesto, un gran aplauso para todos los, los ponentes de la mesa redonda.